¿Estás cansado de viajar en autobuses, en aviones para ir a otra parte del mundo? Eso ya no es necesario, deja esos servicios, porque hoy conmigo vas a aprender a volar. Y no te voy a engañar, porque sé que estás cansado de los falsos videos que te dicen que tienes que meditar, que tienes que orar, que tienes que pedirle a Jesús para poder volar. No pierdas tu tiempo haciendo esto. Lo único que tienes que hacer para poder volar por los cielos sin límites es gritar, así es, gritar lo más fuerte que puedas, hazlo hasta que alcances los 100,000 megahertz, en ese momento tendrás tanta energía que estará en tu boca y luego se expandirá por todo tu cuerpo, es ahí donde saldrás disparado del suelo como si fueras un cohete de la NASA, entonces podrás volar por toda la tierra y no solo eso, sino que podrás salir del espacio e irte volando a otros planetas, si es así pues entonces felicidades, porque te habrás convertido en un dios sin límites que puede volar, tengo que informarte que este tutorial está certificado por la NASA y funciona al 100% ya que con este video que estás viendo se le enseñó a los astronautas de la NASA para poder volar por el espacio sin la necesidad de trajes espaciales. Así que si ellos pudieron tú también. Por cierto, te recomiendo que cuando estés volando no vueles a una velocidad muy alta ya que a tu paso podrías llegar a destruir aviones. Además es muy peligroso porque si vuelas a una velocidad muy alta, podrías provocar que la humanidad termine electrocutada por el gran desplazamiento de energía que dejarías en el aire. Muchas gracias y si te gustó el video, suscríbete.